Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un reno monstruoso de 458 puntos Y sin más preámbulo, comenzamos Llegamos a la orilla del lago y vamos a mirar con los prismáticos A ver si encontramos algún animal aquí en la, en la taiga siberiana No vemos nada, vamos a mirar para otro lado Seguimos mirando por la orilla, ahí vemos un reno es un nivel 5, media, vamos a hacer el lance, cogemos el 3006 y disparamos. Veamos la repetición. Vamos a ir a, a recoger nuestro animal. Le decimos a Perrete que venga con nosotros. Y.. Ahora le diremos que busque la, la sangre. Ya hemos visto la presencia energética. Ha aparecido el animal abatido en, en nuestro GPS. Vamos a decirle que busque. Busca el Escuchamos la, la llamada de un alce. Pero nos vamos a centrar en recoger a nuestro, a nuestro reno nivel 5. A ver qué puntuación y qué tipo de medalla nos, nos arroja. Será un troll, será un diamante. Ya lo veremos. Ya vemos allí el contorno, vemos el impacto, un impacto normal y tal, y Perrete ya, ya ha llegado a él. Y vamos a, a recoger nuestro animal. Vamos a acercarnos. Nos está llamando Perrete, lo alojemos un poquito. Y vemos un diamante, diamante, 458 puntos, qué barbaridad, qué cornamenta, qué monstruosidad de animal. Un animal mm, francamente impresionante. Vamos a disecarlo. Perrete nos reclama. Ahora le, le felicitaremos. Vamos, le vamos a dar una, una galletita. Madre mía, 458 puntos. El reno más grande que he cazado. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.